Hace tiempo estamos aquí hey pana, grabando la sala Yo no busco enemigos, Respaldo, manada en la espalda uh. Hace tiempo estamos aquí hey pana, grabando la sala Va por mí mi familia Get up my face, son. no está listo para esta mierda. Soleita tramo o rasgado como en Cheetham. Aún gritan peace and love después del beef and, uh, Le separo paro, la cagaron y me dicen home. No le pises si no sabe drifting. Es un killer y no, posee instinct. Mucha pispa y no, conoce business. Y la chiffon gamachini, ese es un cheateng. Homie listen, vine sin friend. Los Pongo a picar piedra que parece una loquera Y no, negro ya déjalo Dicen aléjalo, el clan del junior Lo pongo a bailar, déjalo Los veo en Valhalla I say jala, I'm a big bala, Sin andar tirando bala, reventa la sala Yo con mi pana So fine, so fresh in the game Say my name, Mona. Hace tiempo estamos aquí Hey pana, grabando en la sala Yo no busco en Nada en la espalda. Uh. Hace tiempo estamos aquí. Ah. Hey, van andando la sala. Ah. Va por mí, mi familia. Ah como un frisbee, rapeando nazi, no busco un fit con fifi, ni con Kenji o Yankee, hablando de making, me surra su ranking, puro salting, banking, con Dickies y nike, este business simple como quitarle un candy. son diamantes, nosotros diamantes, el masterpiece, tu resting business, ser fantastic, busco un patrocinio, pregunta suave elastic, yo sigo aquí, entre reptiles y en un x con mis dikis, Aquí, sin ser clasista, con armas clásicas Que mis hijas digan pay, no las ladies Digan papi, I so happy Con este rap apliqué técnicas de lápiz More peace, please, more peace, please Cuestioneme, no hay preguntas, solo una en mi playlist Where de pero este es de Black Eyed Peas yeah. Hace tiempo estamos aquí Hey plan, grabando en la sala Yo no busco en mí Manada en la espalda. Uh. Hace tiempo estamos aquí. van Las alas, Va por チャンネル登録をお願いいたします。